Hola, buenos días, estamos aquí otra vez, vale, ya sabes que estoy haciendo una serie de 5 minutos en el que os digo pautas pues para que la vida sea más fácil, ¿vale? Eh, hoy vamos a hablar de cómo luchar contra el estrés que todas sufrimos. Eh, estrés, la depresión o cuando las cosas no te van bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo hace Furlimango, ¿vale? Las técnicas que yo hago, hago mucha meditación. Hago yoga, últimamente hago bastante yoga, estoy perfeccionando el yoga porque eh, empecé a hacerlo con, con un maestro, pero bueno, con un profesor, pero bueno, como estoy aquí, pues tengo que perfeccionar yo solamente el yoga, ¿vale? Y luego, eh, es importante alimentarse bien. Alimentarse bien es imprescindible porque cuando no comes bien, tu defensa está más baja, estás débil y por lo tanto es más fácil también estar deprimida, ¿vale? Entonces, ¿qué pautas recomiendo yo como Curly Mangue para que vosotras eh, pues podáis tener una vida muchísimo mejor aunque estéis en dificultades? Eh, os voy a hablar un poquito de mi situación aquí en lo que es en Malabo y la situa mi situación no es muy no es muy fácil, no es, no, es no voy a decir que es un momento duro en mi vida, pero sí que voy a decir que no está siendo es un momento fácil en mi vida porque las cosas no están lleno eh, lo bien que a mí me gustaría o lo, lo rápido que yo esperaba que fueran, ¿vale? En, en, en las cosas. El tiempo que yo me había previsto para estar aquí en la isla era como mucho, tres años, dos años, ¿vale? Eh, porque a principio las cosas iban bastante bien, pero ahora parece que las cosas ya no van bien. Entonces, eh, cuando sucede esto, cuando tu vida se queda como estancada y no arranca, te entran dos, eh, pueden suceder las cosas. O decides mandar toda la porra. O decides empezar a luchar mucho más fuerte o al decidir luchar más fuerte te puede entrar una depresión porque te pones mucha presión sobre ti misma y sobre cosas que tú realmente no puedes cambiar, ¿vale? Hay cosas en nuestro entorno que podemos cambiar, pero las cosas de fuera muchas veces no las podemos cambiar, entonces… ¿Qué hacemos con aquellas cosas que no podemos cambiar y que nos producen pues, eh, decepción o nos producen frustración? Y eso nos lleva al estrés, a estar enfadadas, de mal humor y sobre todo si el entorno no es, no es, no estás contenta o feliz en el entorno porque esperabas estar en nuestro punto de tu vida, no de no tú estás, ¿no? Entonces empiezas a odiar absolutamente todo lo que te rodea. Vale, entonces... Las fotos que yo os voy a dar para que podáis eh, superar esta, estos momentos que todos los tenemos en el que matarías a todo Dios es paciencia, una, tranquilidad, dos y trabajar, ¿vale? Tres, cuatro, hacer deporte, ya sea correr, yoga, eh no sé, natación, el, el tipo de ejercicio que os vaya bien y que os guste, ¿vale? Running, a mí me gusta mucho correr porque mientras corro me libero de todos esos malos pensamientos que suelo tener y focalizo, ¿vale? Lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, ¿ok? Y trabajar me ayuda muchísimo. Cuando escribo es que eh, se me pasa el tiempo volando y aparte estoy muchísimo más feliz y más contenta. Entonces, es verdad que a veces en la vida no podemos siempre elegir dónde queremos estar o en qué punto de nuestra vida nos gustaría estar, ¿Vale? Pero sí podemos elegir cómo afecta el entorno a nuestra persona y cómo afecta el entorno emocionalmente y ser dueños de nuestro propio humor. Esto es muy difícil porque a mí me cuesta muchas veces, ¿no? Me cuesta muchas veces porque, sobre todo porque, eh, últimamente no he estado donde siempre he querido estar o en qué momento de vida me gustaría estar. Pero estoy luchando para estar en, en este momento y... También es cierto que a veces las cosas no llegan tan pronto como tú quisieras. A mí me encantaría ya estar vendiendo un montón de libros, estar, tener un montón de descargas, que los, mis vídeos se visionaran un montón, pero siempre hay alguna dificultad, como ahora tengo, con el internet, ¿vale? Entonces, pautas para, para que esté bien, ¿vale? Principalmente, si puedes, desayuna bien, porque el desayuno es la, es, es la comida más importante del día, porque te aporta la energía y te da las fuerzas para luchar contra todos esos monstruos que están fuera, ¿no? que es la adversidad. La adversidad, el miedo, eh, la decepción y todo esto, ¿vale? Es muy importante. Dos, procura siempre pensar que tu mayor enemigo es esto, es tu cabeza. Todos los pensamientos negativos que salen en tu cabeza, ya sea respecto a ti o respecto a los demás, pueden hacer que te vuelvas loca, pueden hacer que empieces a dar cosas que no están, que odies a las personas que no deberías odiar o que... O que o que tengas a personas en cuenta que realmente tus opiniones no, no tienen nada que ver contigo ni no deberían ni siquiera afectarte, ¿vale? La mente, tu mente es tu peor enemigo. Ok. Eh, controla tu mente, esto es muy importante, ¿vale? Recuerda que tú eres el capitán de tu propio barco, de tu propio destino y que puedes hacerlo. Sé que es como mucha palabrería, pero es verdad que puedes hacerlo. No, no me refiero a que mañana de repente ya eres Billy Gay, no. Pero si empiezas poquito a poquito a poquito, puedes llegar a ser como Billy Gates o mejor, otra persona, no sé, vale. Eh, así es como lucho yo contra mi estrés y, y sobre todo tranquilidad. Aquellas cosas que puedes cambiar, lucha por cambiarlas, pero aquellas que no puedes cambiarlas, intenta badearlas, intenta ser como el agua. Como dice Bruce Lee, ¿no? Be like a water, ¿no? Sé como el agua, es decir, eh, moldéate, adaptate, ¿sabes? El agua la pones en una taza y se convierte en una taza. El agua la pones en, en, en, en no sé, en, un, en, un, en, en una olla y se convierte en una olla. El agua es maleable, sé maleable. No te, no te, no te encojas, no te ates, no, no te limites, ¿vale? Esa es la palabra, no te limites, ¿eh? Y haz todo lo que pueda en tu mano para salir de la situación que en la que estás, que no te gusta y que tú, quizás muchas veces tú no has elegido, ¿vale? Circunstancias, motivos familiares, de pareja, lo que sea, lo que sea. Pero estás allí, ¿vale? Entonces lo primero importante es es, en, en lugar de pensar, oh, madre mía, no puedo hacer esto, estoy aquí, qué error, no sé. Piensa en cómo puedes salir de esa situación en la que tú estás, porque así como encontrarás las herramientas para solucionarlo. Esta es mi pauta de hoy, de cómo luchar contra el estrés y cómo salir de las situaciones difíciles en la vida en las que una se encuentra y en las que muchas veces siente que ya no tiene fuerzas para salir de ellas, ¿vale? Si tienes cualquier duda, estoy dando una sesión de coaching en Curly Manga porque creo que las Curly lo necesitamos mucho, ¿vale? Mucho, mucho, mucho, porque, eh, no sé, mucho. Así que para más, eh, más, más eh, consejos de coaching, por favor, ir a Mis Manga y Coach, que es, que es mi blog también. Podéis descargaros un ebook que se llama ¿Cómo recuperar tu supermar interior? Es gratuito. Tengo que avisaros que estoy preparando un libro, espero a ver si sale pronto, y una super sorpresa que llegará al final del verano, que os va a encantar. Así que un besito, pero esta se la tendré que comprar en Amazon, lo siento mucho. Vale, os voy a subir un, un, un poquito el ebook, el e eh, una parte para que la podáis ir visionando. Y luego ya en Amazon la podréis comprar. Así que nada, un besito, besito. Recordad que tenéis mis camisetas en sale, también que podéis comprar. Y, y nada, y, y vivir el espíritu de coaching de Miss Mange. Ya sabes que es Miss Mange, coaching mujer. Así que nos vemos pronto. Este video tiene que durar muy poquito. Un besito. Mua, mua, mua, mua, y os quiero. Chao. dedos arriba y suscribiros, ¿ok?